¿Qué es una base de datos? Bueno, cuando hablamos de una base de datos, hablamos de un conjunto de datos, obviamente, que pertenece a un mismo contexto. Cada base de datos debería almacenar o trabajar con un conjunto de datos relacionados. Eh, por experiencia propia, les digo, eviten, o si es que está al alcance de ustedes, pero eviten bases de datos monumentales que tienen de todo adentro, a veces cosas que nada tienen que ver con nada, eh, porque eso va a generar muchísimos problemas a futuro. Trajen bases de datos puntuales, pequeñas, eh, o sea, tal vez no en cantidad de datos, pero sí en su estructura, que no sean gigantescas, que después nadie le... Eh, después genera un nivel de dependencia que es muy difícil de, de trabajar sobre eso. Eh, y esos datos que guarden tienen que estar relacionados entre sí, tienen que ser parte de un mismo dominio, de un mismo contexto de negocio, como hablamos siempre. Eh, por supuesto, es una forma de persistencia de datos. Esos datos que guardamos en la base después los podemos recuperar, los podemos modificar, podemos trabajar fácilmente y rápidamente con esos datos. Eh, y nos permiten, además, segurizar esos datos, ¿sí? Eh, establecer permisos, eh, usuarios, eh, la verdad son súper potentes, no solo para persistir los datos de manera segura y íntegra, eh, más que nada las bases de datos relacionales vamos a ver nosotros. Eh, lo, los datos están bien persistidos, es muy difícil que se corrompan o que llegue a haber algún tipo de problema. Eh, lo mismo son, tienen un montón de herramientas de seguridad y, por supuesto, más que nada, las bases de datos relacionales están estructuradas eh, y organizadas por tipos y por sus relaciones. Van a ver que ahora vamos a armar nuestras estructuras que se llaman tablas y van a ver que están bastante estructuradas, muy parecidas a las clases que hicimos nosotros dentro de lo que es la programación orientada a objetos. En el sentido de, de lo estructurado que están y de lo definidos que están, ¿no? Es, esas estructuras de datos. Eh, Estoy pensando me olvido algo. Bueno, normalmente los desarrolladores tenemos que saber de base de datos bastante. De hecho, nosotros elegimos hace varios cuatrimestres profundizar este tema porque les, lo suelen pedir en las entrevistas de juniors o trainees. No a, no a fondo, pero sí que tengan una idea general. Y además es parte del trabajo del día a día, hagan lo que hagan. Salvo que sean 100% frontenders, eh, igual siempre saber algo de base de datos viene bien, así que es algo que les sirve ya y además lo van a usar el resto de la carrera. Pero hay eh, unos profesionales que están especializados en la administración de base de datos, que son los DBA y que, por supuesto, saben muchísimo más de este tema que da para largo. O sea, se puede estar hablando una materia entera de esto.